Estamos argumentando un día a la Y hoy arrancamos una nueva serie en el canal Hemos dejado atrás las calurosas y espaciales tierras de Marte En el sur de Mars, que tenemos la serie completada ya Y nos vamos a vivir un futuro distópico, ¿vale? En el que hay una ola glaciar brutal Y nosotros vamos a formar una pequeña... O colonia, por llamarla de alguna forma Pequeño reducto De la civilización, donde vamos a tratar De sobrevivir a esta época glacial, así que Bueno, más o menos ese es el contexto En el que comienza Nuestra aventura en Frostpunk, así que vamos a ir A por ello, he, bueno He probado un poquito, he configurado todo He puesto los ajustes, he bajado un poco El volumen, etc Y nos vamos A por ello, así que nada, nuevo hogar Y comenzamos nuestra aventura tengo muchas expectativas de este juego, o sea, he leído muchas cosas buenas, eh, no sé, me, me, tenía ganas de empezarlo, tenía ganas de empezarlo, eh, vale, le vamos a necesitar carbón, coincide que no puede ser las únicas razones que desencadenaron el cataclismo, uh, vale. En La enfermería se pueden curar a los enfermos de gravedad sin riesgo de que termine ahí no lo vamos a acabar de ver. World, No horizon in sight Dios. The rulers of old, stripped of pride and glory It feels as yesterday we were turning the wheels of progress Until the frost Stopped Yours. it all. Right. Suddenly. Without a warning. When tides had changed, they changed for all of us. No matter wealth or class. We lost our world to snow. If we are good. And with it, our last traces of humanity. What is fine llena de nieve hasta arriba líderes dos tejados. We bid farewell to plenty. And for those who remained, came the time to adapt. We decided to leave our homes and head north. We growed from, yes, maybe months, leaving behind all the things we once believed had made us. It was hope that pushed us forward, slowly, step by step, we knew the cost of our journey. We paid the price a hundred times. Finally, the time has come to build the last city on Earth. ¡Ah! Oh, ¡Qué tráiler! Tú empieza a vivir nuestra aventura. ¿eh? O sea, el tráiler preparatorio ya es. ¡Brutal! Vale, nuevo hogar. Huimos de Londres y atravesamos el mar para alcanzar el norte helado. Por el camino, nuestro convoy se dispersó a causa de una tormenta. Un puñado de personas conseguimos alcanzar el lugar en el que se erigía este generador. Pero lo encontramos abandonado y totalmente congelado. ¿Por qué no hay nadie aquí? ¿Es que nadie más de nuestro grupo ha sobrevivido a la tormenta? ¿Hay alguien ahí fuera? Hagamos lo que hagamos, deberíamos prepararnos para lo peor. Ahora que el mundo, tal y como lo conocemos, se ha desmoronado. Tenemos que sobrevivir. Vale. Vamos, este va a ser nuestro pequeño carácter alrededor de este generador. Vale, tenemos que poner en funcionamiento el generador. Proporcionar calor y energía a otros edificios. Proporciona calor y energía a otros edificios. Sin él moriremos de frío. Reúne algo de carbón y enciende el generador. Vale. Reúne carbón. A ver. Madera. Acero. Cajones de madera depósito de carbón, una mina de carbón, ¿vale? Acero, madera, vale, ya, o sea, ya tenemos entre comillas localizados varios recursos. Pila de carbón, no es lo mismo que lo que hay aquí, ¿no? Depósito, no es lo mismo, no es lo mismo. Mucho más. Mineral de hierro, depósito, pila de carbón, pila de carbón, pila de carbón, pila de carbón. Wow, ¿vale? Uy, a ver. Vale, con la B sacamos el menú una carpa vale esto es para la gentecilla puesto médico comida vale vale recursos puesto de recolección. vale esto está muy bien Vale, esto es para almacenar cositas. Y el taller, esto es para construir. Vale. Ah, vale, con esto sacamos una calle. Vale, ok, pues vamos a acercarnos hasta aquí. A ver, vale, ahí está bien. No tanto. Vamos a ahorrar porque seguramente cueste bastante... Ah, mira, van todos ahí a construir, eh Vale, vamos a meter también El puesto de recolección Aquí cerquita, ¿no? Uy Ah, no, hay calle aún Vale Vale, vale, vale Pero sí que se puede poner al lado de la calle Perfecto Van todos ahí Limpiando la nieve ¿Dónde tenemos los recursos? Ah, aquí, aquí, aquí Madera, carbón, acero... Núcleos de vapor. Núcleos de vapor. Wow. Tiene máximo de recursos. Aquí hay 500 y aquí hay 500 más. Eh, lo hemos hecho mal porque no tenemos acceso... A madera Acero, madera, madera Acero, madera, madera Es que no había ninguno que tuviera Carbón Ah, bueno, mira, calla, este de aquí Pues sí que lo hemos hecho mal Podríamos acercarnos aquí, bueno, sacaremos mucho carbón Eso está claro Vale, están construyendo ya Entiendo, entiendo. Uh, Aquí tenemos la temperatura soportable vale Claro, hace un frío del carajo aquí descontento, falta de techo y de esperanza vale, y esto qué es? 80 personas sin hogar, claro no hay no hemos construido hogares para la peña, vale ya lo hemos acabado de construir, no operativo por qué razón Selecciono yo a la gente. Apagar. ¿Y cómo hago trabajar trabajadores? Ninguno. Vale, cinco trabajadores. Ok, esto lo vamos gestionando nosotros a mano. Vale, esperando a trabajadores, entiendo que van andando y que los veremos, Uh, generador Vale, mantén pulsado el botón derecho del botón para mover la cámara, vale, recursos de mano de obra Vale, esto es lo que hemos hecho, que lo gestionamos, controlar el tiempo Uh, el tiempo adquiere los botones de velocidad Al juego a la izquierda La temperatura en la parte superior de la pantalla Ah, vale, de eso no me he fijado Claro, con eso va más rápido La construcción es así Emplazamiento válido, inválido Condicional Porque le falta calle Vale Vale, la gestión de generador Es el corazón de la ciudad Es la única fuente de calor En este infierno la Deberías ponerlo en marcha en cuanto tengas suficiente carbón en la reserva Alenta una zona circular, su alrededor consume menos 6 de carbón por hora. Puedes investigar mejoras del generador para aumentar el rendimiento, ampliar la zona de calefacción y reducir el consumo de carbón. Eh, vale. Ok, ¿aquí qué ocurre? ¿Esto qué es? Problema de vivienda, sin techo. La gente está comprensiblemente preocupada por la falta de techo. Están poniendo enfermos por dormir al raso con el frío que hace. Será mejor que hagamos algo al respecto. Prometer refugios. Tendrás dos días, proporciona un techo a 40 personas. Prometo un techo para todo el mundo Vale, prometo, Dios Esto es una reserva, vale Ok, pues vamos a construir Gente Salud Oh, no No, no, no, no, no, no, no, no. No tenemos madera tú. Pila de carbón. Cajones de madera. Y no vamos a poder construirlo. What? Entonces, ¿cómo trabajas si no tienes madera? Porque es que, como tal, no estamos generando ni carbón. Mm. Vamos a meter aquí a todo Cristo. Guía uno. Eh, eh, eh, a ver la ficción está apagada, no está apagado, la gente tiene que morir de frío mientras duerme si no enciendes al menos durante la noche primero tenemos que venir al carbón wow hay que concentrarse en una única tarea, a toda costa de otro modo nos aguarda la muerte uy eh Podemos ordenar que la gente trabaje 24 horas, el uso de turnos de emergencia hará que aumente el descontento. El descontento aumentará ligeramente. Turno de emergencia, dos días, tiempo de utilización. Club de la lucha. Dios, hay muchísimas cosas vale vamos a meter el turno de emergencia vamos a firmarlo vale vamos a meter aquí el turno de emergencia para que la peña se ponga a la gente no le ha gustado ¿eh? 20 grados vale Vamos a darle caña a esto, para que saquen carbón Porque si no lo vamos a tener feo feo Vale, vamos a aumentar la velocidad un poquito La sabiduría de la masa, cuando te enfrentes a las exigencias de la gente, recuerda esto Normalmente la gente opta por la solución más rápida, no la mejor No tienes por qué aceptar todo lo que pidan, si solucionas su problema de tu manera, les parecerá igual de bien Vale, porque hemos fallado con lo del techo 100% Venga Uy, un enfermo Vale Has subido una ley y una nueva habilidad de edificios Las habilidades de edificios pueden afectar a la sociedad de muchas formas Cada una tiene un tipo de recarga, vale Esperanza y descontento Los niveles de esperanza y descontento son fundamentales para la estabilidad social de la ciudad Son muchos los factores que pueden afectarlos Lo más importante son la necesidad de la gente cuando no se atiende el descontento aumenta vale o sea tiene sentido edificios si construyes ciertas instalaciones podrás aumentar la esperanza y disminuir el descontento vale leyes las leyes afectan el estado de ánimo de la sociedad así que lee con atención la descripción de cada ley antes de firmarla habilidades existen muchas habilidades en el juego que afectan a la esperanza y el descontento vale y las enfermedades Hogares y lugares de trabajo fríos hacen que la gente caiga enferma, sin cuidados pueda enfermar gravemente y morir. Puedes tratar a los enfermos en puestos médicos, los de gravedad necesitarán una enfermería, vale que esto entiendo que es el más tocho. Hasta que construyes una puedes salvar la vida mediante dos leyes. Tratamientos radicales, tratar a los enfermos de gravedad en puestos médicos, pero algunos terminarán lisiados. O la ley de mantener con vida te permite mantener a los enfermos de gravedad con vida, pero sin recibir tratamiento en puestos médicos o residencias de forma indefinida. Uf, eso es un problema. Vale. Eso habría que ver cómo lo gestionamos, pero está claro que hace falta carbón. Venga, a trabajar. Madera no vamos a sacar así del aire, porque es que no llegamos aquí. La gente se muere de frío. Unos miembros de nuestra población acá de morir. Las enfermedades, los accidentes y el frío atroz seguirán arrebatándonos las vidas en nuestras circunstancias. Ah, Contemplo la posibilidad de firmar la ley de cementerio sobre la ley de eliminación de cadáveres. Wow, la esperanza aumentará ligeramente y la eliminación de cadáveres, el nevero tendrás que cavar un nevero, la esperanza disminuirá, el descontento aumentará cada entierro mantendrá un grupo de gente ocupado durante unas pocas horas tendrás que construir un cementerio espera 11 horas para firmar la ley, vale habrá que ver venga, podemos meter más gente a trabajar aquí, vale, sí, entiendo que sí Dios, la esperanza está a mínimos ¿podemos enchufar esto ya? no operativo haz clic para encenderlo Oh, venga, estamos calentando un poquito la temperatura poquito a poquito Se ve el consumo De carbón 100%, 200, 300 Nivel de presión Consumo de carbón, 6 por hora Vale esto de 5 de 10 no lo entiendo. Ah, entiendo que es gente que ha ido de allá para acá. ¿Puede ser? Uff, vale. Tenemos que estar listos para ese bajón del generador. Uh, ¿Qué ocurre? Ah, vale, vale, que ha parado la, la fuerza de trabajo durante las 24 horas, entiendo. Ah, no, no, que ya viene gente aquí a trabajar. Vale, vale, vale. Vale, vale por, lo que entendi por lo que hemos hecho, entiendo que no hacía falta literalmente construir esto aquí. Sino que lo podíamos haber puesto, rollo aquí, en el círculo central, sin construir este camino de madera y haber mandado a la gente a recoger las cosas por mitad de la puñetera de la nieve y ya va. O okay. Vale, lo, lo importante ahora, por lo menos, desde el punto de vista que tenemos, es completar esto. Que hacer que la gente viva, que tenemos... Darles un techo aquí en la zona central y ya está. Dejaremos por si acaso... O oh, bueno, vamos a aprovechar y lo pondremos aquí al lado. Tanto aquí como aquí. Es muy grande. Carpa. 10 de madera. 10 personas, eh. Es muy poca peña. Vale, vamos a poner uno. Vale, vamos a meter aquí la carpa... Nos hemos quedado sin madera, ¿vale? Ciclo noche día. tenemos ciclo noche día. La temperatura en el. ¿Cómo entras en este. en este modo? La temperatura en el interior del edificio depende del ajuste de la potencia del generador. El edificio está dentro de una zona de calefacción, de su aislamiento y de las condiciones externas. Existen seis niveles de temperatura congelado, ¿vale? Ciclo noche y día. La ciudad se despierta a las 6, la gente tiene un poco de tiempo libre hasta que empieza su turno de trabajo a las 8, a no ser que haya construcciones pendientes. Una vez termina el turno de las 6, la gente tiene tiempo libre para ayudar para con sus construcciones otra vez. Esto los puedes tener en pie hasta medianoche. Puedes firmar ciertas leyes para prolongar el turno de trabajo de 24 horas. Vale. Ok. O sea, está bien. ¿Cómo miramos el...? ¿Este? No. No sé cómo mirar el espectro de temperatura, pero la verdad es que me ha flipado. Vale, ¿dónde vemos el horario? Ah, Aquí. Es hora de trabajo. No veo el horario de trabajo, eso no me gusta. Bueno, ok, vale, abajo el escondiendo porque hemos plantado esta.. esta carpa, me gusta. Uf, es que esto. Eso es una locura. Vale. Ok. Puedes introducir una nueva ley. ¿Por qué? Vale, adaptación O sea, entiendo que solo tenemos estas leyes Cruz de la lucha, no eh, Creo que vamos a meter el cementerio Vamos a meter ligeramente No hay riesgo de enfermedad por cuerpos insepultos Vale, y con la gente que hay Creo que nos va bien bueno, no, es que esto nos lo han pedido Porque además tenemos muchos cadáveres Vale, ha subido la, la esperanza Eso está bien El generador Zumba ha metido un calor reconfortante Pero no deberíamos dar un... Por hecho que seguiría se así Si el generador se apaga, la ciudad muere Ten siempre en cuenta las reservas de carbón. Ahora, la comida No habrá ciudad que valga si nos morimos de hambre Establece un modo de proporcionar comida cruda Y construye un comedor para preparar comidas Cementerio. Vale, vamos a plantarlo aquí. Literalmente alejado de toda posible zona de la ciudad. Y ya está. La, con la cantidad de gente que hay recogiendo carbón podemos... Está bien porque la gente va a construir en tiempo libre. Eso me gusta. Establece un suministro de comida a ¿Construir una cabaña de cazadores o un invernadero? A ver, comida. Cabaña de cazadores. Nivel base de calefacción 2. Vale, ok. Necesitamos 40 de comida. Se ha establecido el cementerio. A nuestros muertos podrán descansar en paz. Vale, perfecto. Eso está bien, a la gente le gusta. Menos descontento, más esperanza. Bien, bien, bien. Dios, ¿qué están haciendo aquí? Ah, están llevando a roba. Están llevando a todos los muertos Al cementerio, tú En verdad, qué tétrico, eh Pero ha habido una oleada de muertes Brutal Vale Uh, hola Qué pedazo de zumo hacia fuera. Qué guapo Vale Y cómo funciona el calefactor, eh Vale, ¿qué más queremos? Es que nos falta madera. Así, si la gente no trabaja, está difícil. Vamos a aumentar aquí la cantidad de gente trabajando. Vale, exacto. Y ahora los gestionaremos. En verdad debería estar todo Dios trabajando. Esta misión, este es el tiempo restante, 13 horas Vale, pues hay que darle calor a construir Para que no se nos echen al cuello Esto tiene que significar algo Ay, Hombre, vamos a ir, bueno, de aquí al cielo, mi gente Vale, vamos a pasar a la noche rapidito Y yeah, ya llega el día a trabajar Perfecto Vale ¿cuánta madera tenemos? 11... vale, vamos a construir ya otra carpa vamos a... hacer un rush de, de las carpas vale, no vamos a introducir otra ley vale, oh Escasez de que recursos. Nos estamos quedando sin recursos. Tenemos muchas necesidades y estas aumentan día tras día. Para paliar el problema podemos decretar una ley que nos permita aumentar el número de horas de trabajo. Eh, abrir libro de leyes, ¿vale? Turno prolongado. Vale, vamos a... Me parece correcto, la vamos a firmar. Vale, sea la gente se ha enfadado, lo puedo entender. Vale. Otra carta por aquí. Mi madre solía decir, decirnos que tenemos suerte de trabajar 10 horas. ¿Y cómo activamos esa ley en concreto? Porque esto es el turno de emergencia, esto son las 24 horas Ah, vale, y aquí cambiamos el turno De 6 a 8, vale Vamos a hacer que la gente recoja madera De 6 a 8 Pero solo es en ciertos edificios O sea, no tiene por qué ser Obligatorio, vale Vale, nos hemos vuelto a quedar sin madera Pero está bien porque la gente Está trabajando Vale, aceleramos un poquito, me gusta, me gusta Ya le voy cogiendo el rimillo Ay, ah, no veis los objetivos. Los tenemos aquí, aquí detrás de la cámara, los objetivos. Me acabo de fijar. Bueno, los tenéis en mente. Conforme van saliendo, los vamos sacando. Vale, perfecto. Por mi el refugio cumplía. Todo el mundo se siente aliviado viviendo bajo techo, por muy endeble que este sea. Ok, vale. A ver, vamos a ir un poquito, un poquito lentos. Vamos a construir ahora con la cantidad de madera que estamos sacando. Vamos a construir primero... La cabaña de cazadores. Vale, vamos a ir a por las 20 de, de madera. No deberíamos tardar mucho. Entiendo que los depósitos se acaban, entiendo. 20 de madera, perfecto, cabaña de cazadores. Es que no quiero quedarme sin Sin sin calles Vale, la vamos a construir aquí detrás Porque ni tapamos calle por aquí Ni tapamos calle por la otra zona Y así más o menos lo estamos teniendo todo Controlado Vale, fin del turno de trabajo Esta gente en verdad sigue trabajando durante cuatro horas más Vale, ok, ¿Qué tenemos La falta de vivienda genera ira Una muchedumbre y la cuenta protesta Porque no puede soportar más No tener un techo bajo el que vivir La gente exige que te ocupes de ello inmediatamente Un techo para todos Tendrás un día para construir un techo para 16 personas Prometo viviendas dignas Tendrás dos días para construir Viviendas mejores que una carpa Para 16 personas Prometo un techo para todo el mundo estos son dos carpas más, vale Vale, tenemos 24 horas para esto A ver, teniendo en cuenta Teniendo en cuenta que estamos Sacando madera a tope No deberíamos tardar mucho Vamos a ser listos Vale Esto es depósito de carbón esto no es un bosque. Vamos a construir un poco, un poco de camino. Vale, calle. Vamos a construir calle para allá. En esto. Bueno, vamos a sacarla así. ¿Se puede sacar radialmente la calle? ¡Oh, maravilloso! Esto me gusta. Vale, estos son cinco de madera. Ok, perfecto. Vale, está bien. que el problema está en que no podemos sacar eh... oh ahí hemos perdido un montón de terreno porque ahí no cabe nada ni de coña vale Uf, está difícil construir aquí, eh Vale, eh, eh, eh, vamos a sacar esto por aquí ¿Por aquí puedes construir? No, por aquí no tiene sentido que puedas construir Ah, vale Vale, aquí, así Lo sacamos un poquito para allá Vale, ahí vamos a tener madera Vale, construimos esta pequeña extensión hacia acá o sea, la cosa es que tenemos que salir del, del paso. O sea, hay que construir lo que haga falta y ya está. 25, que la gente se me muere, tú. 10 de 10, venga. ¿Cómo no construimos esto ya? La cabaña de cazadores. Vale, o sea, es un primer punto, es un primer punto. Luego sacaremos el comedor. El comedor, creo, creo que lo pondremos por aquí. Vale, 0 y 15... Vale, 5 personas está bien. Además de esto... Vamos a sacar ya... Carpas... Ah, bueno, falta madera. Vale, la gente está durmiendo. Ah, bueno, no, la gente está de tiempo libre. Ok. Vale, pues nada, creo que... Tal y como estamos, como ya tenemos esto construido... Lo vamos a dejar por aquí, vale, vamos a poner la pausa vale, de momento, de momento esta ha sido nuestra entrada al mundo de Frostpunk vale, a nuestra pequeña aventura en el futuro en el futuro distópico glacial, así que nada es una nueva serie que vamos a arrancar en el canal como hemos dicho, que vamos a ir construyendo a lo largo de, no sé, lo que dure pero vamos a intentar pasarnos al menos la, la campaña que pienso que va a ser un juego interesante y dicho esto, nos veremos en los próximos vídeos, así que recordad, seguidnos en Twitter a los dos, tanto aquí como a, tanto a Kiwi como a mí, que van a estar los dos en la descripción, también recordad, seguidnos en Twitch, tratamos de ver directo todos los miércoles sobre las 7, 7 y media, abrimos directo en Twitch, estamos ahí charlando un ratito con vosotros y ya jugamos a lo que surja, y por último, suscribiros a este canal de YouTube, estamos haciendo contenido diario, de calidad y cada día mejor, gracias a vuestro apoyo, así que nada.